Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Vicencio, orientadora del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes de Dillapel, eh, región de Coquimbo. Y quiero dejar un saludo, pues comenzamos este año eh, a trabajar en el programa PASE de Acceso a la Educación Superior con una nueva institución, la Universidad de Playa Ancha. Queremos agradecer eh, el trabajo que han realizado hasta el momento. Los profesionales pues han mantenido un contacto cercano y directo para que podamos comenzar con las acciones prontamente. Ya estamos en las acciones de inducción en tercero y cuarto medio, que han logrado una bastante buena asistencia eh, y hemos tenido contacto también en reuniones con los profesores, jefes de cada nivel. Eh, lo que ha generado que haya una cercanía con el programa y haya eh, una actividad mucho más, más productiva. Eh, queremos señalar también que esperamos que este año podamos tener los espacios y los tiempos para poder eh, trabajar de manera mucho más directa, a pesar de la situación de pandemia en la que estamos, pero estamos con todas las expectativas de poder hacer trabajos más directos, no solo con nuestros estudiantes, sino que también con nuestros apoderados y también con los docentes. Así que dejamos un saludo para la institución, eh, bienvenido a la comuna eh, y esperamos que este año sea el mejor.